Bueno, en unos barrios tan singulares como el Albaicín y el Sacromonte, que tienen sus propias especificidades y, y sus propias circunstancias diferentes al resto de la ciudad y, por tanto, creemos que el tratamiento de estas cuestiones tienen que ser diferente al resto de la ciudad. Creíamos que, que era necesario un, un foro participativo y multisectorial en el cual, pues… Eh, ...muchos colectivos y, y agentes que operan en, en el barrio... ...no solamente estoy hablando de empresarios, sino vecinos... ...y cualquier otro colectivo, artesanos, eh, etcétera... ...que está ahora mismo operando en el barrio... Pues, ...que tuvieran un espacio pues, de debate y de discusión conjunta... ...sobre estas cuestiones que, como he dicho... ...se tienen que tratar de una manera diferente... ...al como se trata en el resto de la ciudad... ...por, por las mismas circunstancias del barrio... También desde, eh, lo expliqué también el, el, en el foro anterior, desde una perspectiva no solamente turística, porque aunque esto sea un foro, vuelvo a repetir, turístico, pero entendemos que, que el, tiene que convivir, y estamos hablando de un turismo sostenible, tienen que convivir los vecinos, todos los colectivos que operan el barrio con el turismo, porque no queremos un barrio muerto, no queremos un barrio que sea un parque temático, ni queremos un barrio que, que no conserve pues, la vida, la tradición y los habitantes tradicionales que, que ha tenido siempre este barrio. Y para eso, bueno, pues tenemos que buscar el equilibrio, como he dicho, entre todas las, eh, las personas que operan y que, y que ejercen su actividad o simplemente viven en el barrio. Como colofón a esa jornada, pues en este encuentro hemos traído una, una serie de expertos que nos van a hablar de cuestiones... Eh, ...creo que muy interesantes, por ejemplo, bueno, y ahora lo explicará mi compañero Esteban con más detenimiento... ...pues Antonio Guevara, que es el director de la Cátedra Manuel Molida en Innovación Turística... ...de la Universidad de Málaga, que va a dar una conferencia sobre arquitectura tecnológica... ...para la gestión de destinos, y después habrá una mesa redonda sobre la investigación en turismo... ...patrimonio en Granada y su impacto social, y a continuación otra mesa redonda sobre accesibilidad en los barrios ...creo que son temas bastante interesantes... Creíamos que era interesante no solamente tener la visión, de, como he dicho, de los ciudadanos, sino también de expertos que, que muchas veces pues, nos pueden alumbrar el camino a seguir en estas cuestiones. Y creo que es interesante tener esas dos perspectivas, la perspectiva ciudadana, pero también la perspectiva de los, de los expertos. Eh, esta tarde habrá una mesa sobre, bueno, de presentación y debate sobre el plan de comunicación y difusión del Albaicín, que ya lo explicaremos, ¿de acuerdo? que también creo que va a ser una cosa bastante interesante de cara a los vecinos de, del barrio. Sin más, pues le voy a dar la palabra a Esteban que eh, Esteban Romero, creo que lo conocéis todos, es el director de Media Lab, como sabéis estos foros lo hacemos en colaboración con la Universidad de Granada, porque queríamos que fueran unos foros pues, sistemáticos y, y, y bueno, con ese punto de vista pues científico ¿no? y sociológico para... para .llegar a unas conclusiones que realmente fueran útiles a la hora de tomar eh, decisiones por parte a lo mejor de los políticos. .y para eso creo que la labor que está haciendo la Universidad a través de Media Lab, que es un laboratorio eh, sociológico. ¿no? Eh, .pues la verdad que creíamos que era muy interesante esa colaboración. .entre Ayuntamiento, la administración local. .y la Universidad de Granada. Por eso creo que. Esteban, que es el director de Medialab, pues nos puede eh, pues detallar más estas cuestiones que yo he, he adelantado. Muchísimas gracias, sobre todo gracias por venir y por dedicar vuestro tiempo en intentar buscar y mejorar nuestro barrio. Muchas gracias, Raquel. Eh, bueno, eh, yo brevemente simplemente voy a reseñar el trabajo que se ha hecho a lo largo de las tres sesiones anteriores. Eh, el, el primer foro que, lo, que se realizó el, el 12 de abril eh, aquí en el Centro Cívico Albaicín, eh, se dedicó a temas vinculados a la movilidad y a la accesibilidad en, en los barrios. Eh, toda esta información ya sabéis que está eh, registrada en, en la plataforma La Bien Granada, con, con las aportaciones que directamente eh, subieron los participantes y también con, la, con las reseñas, con las notas eh, que tomamos eh, nosotros. Eh, simplemente por sintetizar algunos de los temas que se pusieron encima de la mesa, pues se habló de cuestiones vinculadas al aparcamiento, a, al tema de, del problema del, de los accesos al, a, de los vehículos al barrio, la necesidad de revisar los controles en ese sentido. Eh, se planteó también eh, cuestiones, por ejemplo, vinculadas a acceso de, de taxi, a lo que puede ser la movilidad eh, con otros sistemas de transporte unipersonal, en concreto, y también surgió en el foro de, de la seguridad el, el tema de, de la bicicleta y de otros otro, eh, eh, sistemas, ¿no? como pueden ser los eh, Segways, los por ejemplo. Eh, aumentar eh, la frecuencia de circulación del transporte público, que también fue una de, de las cuestiones que, que salieron. Establecer un mapa de tiempo. Eh, se presentaron propuestas, por ejemplo, para la, revisar la señalización de lo que puede ser el tráfico en los barrios una mejor intermodalidad entre las distintas líneas eh, y también el, el, el, el reforzar la movilidad peatonal creando una gran red de, eh, de calles peatonales que al mismo tiempo sean compatibles con el acceso eh, para lo que son los, los propios vecinos. Eh, todo, todo esto pues lo tenéis ahí registrado con mucha más extensión. En el segundo foro eh, que se realizó el martes 8 de mayo, en el Cuarto Real de Santo Domingo, se estuvo hablando de manera más general sobre el plan eh, turístico de, de la ciudad. Eh, continuando un poco con los trabajos que se hicieron también en el mes de noviembre, donde las distintas mesas de trabajo en, en la Escuela de, de Arquitectura pues, se presentaron una serie de propuestas y, bueno, pues, se hizo un seguimiento en esa reunión del 8 de mayo, que hoy, además, se va a continuar. Estableciendo ya de una manera muy, muy desarrollada cuáles son esas propuestas del plan de turismo de, de la ciudad. <risa> eh, ahí igualmente pues se plantearon una multitud de, de propuestas, desde lo que pueden ser trabajar en una red de miradores, el proyecto del Campus Cartuja, ¿no? que hoy tendremos también a, a gente de la universidad, en concreto al, al vicerrector explicando en qué, en qué consiste, eh, el tema vinculado al parque periurbano de la dehesa de Generalice. Eh, eh, cuestiones vinculadas también, por ejemplo, a, a la red de, de baños públicos, ¿no? para, para que sea más fácil el, el, el acceso para los turistas. El tema de los pisos turísticos, que siempre está encima de la mesa y que es fundamental y que tenemos que, eh, que abordar. Eh, también otras cuestiones relacionadas con la, con la movilidad o propuestas para reforzar tanto el turismo de y autocaravanas, como lo que pueda ser el turismo familiar o el turismo adaptado. De hecho, hoy en la última mesa redonda sobre accesibilidad pues se, va a hablar, se va a hablar de eso, conoceremos también la experiencia realizada en, en Jaén en torno a, a ese tema. En, en, en relativo a cuestiones de patrimonio, se pues habló de propuestas a más largo plazo como pudiera ser la recuperación de la, de la azucarera de San Isidro o ese campus cartuja ¿no? que, que tendremos aquí presente ¿no? y que, que Javier… pues justamente explicó en aquella ronda. En el tercer foro, que fue hace una semana, eh, el 12 de junio, aquí también, en el Centro Cívico Albaicín, se abordaron eh, temas de, de seguridad en, en los barrios. Eh, por una parte, se hizo un diagnóstico de los problemas por parte de los asistentes, yo creo que bastante exhaustivo, y también eh, por el lado de los responsables públicos. Eh, se nos ofrecieron datos para contextualizar eh, lo que muchas veces pues, son eh, también percepciones eh, que se derivan de las experiencias personales de, de, de cada uno. Eh, todas las conclusiones, como digo, las tenéis en la, en la web, pero entre otras eh, se, se habló sobre la necesidad de fomentar la, la vigilancia sobre lo que es la conducción. Se hizo mucha insistencia en, en el tema de, de las bicicletas, por ejemplo, eh, asumir una cultura de responsabilidad ¿no? que nos ayude a generar un clima de seguridad eh, colectiva. Eh, trabajar en difundir los protocolos que hay para el caso de terremotos, incendios o alguna otras catástrofes. Actualizar planes simulacros. Eh, trabajar también por el tema de las ocupaciones de la vía pública, especialmente en, determinada, en determinadas vías. Y también eh, se manifestaron cuestiones, por ejemplo, eh, vinculadas al eh, destrezo ecológico de determinadas prácticas, así como en determinados casos ...pues eh, problemas de seguridad que se habían dado en, en distintas zonas del, del barrio. Eh, bueno, todo esto, como digo, lo, lo podéis consultar más en extenso en, en la página web... ...y es un poco el, el, la previa ¿no? al, al, al encuentro de hoy... ...que yo creo que por el programa que tenemos recoge eh, estas temáticas en, en diversas formas. Eh, dicho esto, pues finalizo y si os parece continuamos con... Sí. Como sabéis, ya ha aplicado Esteban, pues en el segundo foro eh, pues, estuvimos hablando del plan de excelencia turística, como sabéis, es un plan que se va a realizar eh, por la Junta de Andalucía, en el cual, bueno, pues habrá inversión en recursos turísticos y también en promoción. Y, y cuando hablamos de recursos turísticos, pues creo que el Albaicín es, es un elemento esencial en nuestra ciudad, ¿no? como. ...como recurso turístico. De ahí salieron varias aportaciones nuevas eh, que, bueno, que se nos pidieron que lo estuvimos analizando y eran susceptibles de, de incluirla dentro de ese plan de excelencia. Pero también para los que no asististeis a ese foro, pues, Ferdau eh, Vozdala, que es la, la directora gerente de Agencia Albaicín, creo que la conocéis todos en el barrio pues va a explicar en qué consiste ese plan, eh, resumidamente, así como las acciones que se contienen en él y lo que los nuevos datos, las nuevas acciones que, que introdujimos a raíz de, del foro. Pues, verdad. Muchas gracias, concejala. Eh, bueno, bienvenido a todos. A los que no me conozcan, mi nombre es Ferdau, soy la técnico economista y, además, gerente de la Agencia Albacín desde el año 2014. Me acompaña Andrés Ferrer, que es personal de una asistencia técnica que nos ha ayudado en la elaboración del, del plan de excelencia turística. Eh, como ha comentado Esteban y como ha comentado Raquel, este, el foro del mes de mayo se centró en el plan de excelencia turística. El plan de excelencia turística es un plan de turismo de grandes ciudades, la, son, en concreto son 13 ciudades de Andalucía, eh, que son regulados por el decreto 146 2016 de la Junta de Andalucía en concreto eh, del 30 de agosto, por el que se regulan los planes turísticos de grandes ciudades de Andalucía y los convenios de colaboración mediante lo, los que se articulan. Es decir, una vez que la Junta apruebe el plan de turismo, se procede a firmar un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, cofinanciado al 50%, para sufragar todas las iniciativas que se, con, que se aprueben dentro del marco de ese plan de excelencia turística. Eh, el anterior foro se invitó, aparte de los barrios del Albaicín y Sacromonte y sus representantes, ya sean asociaciones de vecinos, vecinos, etcétera, colectivos, se invitó también a los barrios del Conjunto Histórico y del Realejo. ¿Por qué? Pues porque el tema eh, también tenía, era de interés para aquellos barrios y aquellos colectivos. ¿no? Eh, como comenté, en ese foro, para los que no, para los que no estuvieran, eh, todo esto se empieza a gestar en el año 2016, eh, en celebración del Día Internacional del Turismo, con los compañeros del Área de Turismo del Ayuntamiento de Granada. Eh, en, esa, en esa efeméride se empieza, eh, con la, con la, digamos, la, se empieza a gestar este plan de turismo, se, se hace una primera jornada de participación ciudadana, eh, que se, ...con la BIN Granada, que se llama Granada, Foro y Ciudad... ...o algo así me parece... ...y se empieza a trabajar en las propuestas de los vecinos... ...y lo, de los distintos colectivos del área, del sector... ...en este plan de turismo. Eh, posteriormente se empieza un trabajo por parte del área... ...y ya es cuando entra en, en, en, en juego Andrés... ...y se empieza a lo que es ya trabajar el documento de memoria que ya es un documento donde se elabora una serie de estudios bastante exhaustivos del sector. Anal, un análisis eh, extensísimo del sector turístico, ya no solo a nivel nacional, sino nacional, eh, andaluz, andaluz y granadino, y en el cual se tiene que definir el escenario futuro o la tendencia a dónde quiere ir Granada en el sector Turismo. Entonces, esa es un poco la síntesis de, del trabajo que, que se ha hecho. Lo que se viene a, a presentar aquí es una propuesta de todo este fruto, de este gran trabajo que, que os comento. ¿no? Eh, por ir empezando, bueno, hemos querido mmm, dar un pequeño análisis de cómo está el sector, porque tengáis alguno, alguna información bueno, ahí tenéis la gráfica. Todas las gráficas, prácticamente todas, son de elaboración propia, ¿vale? A partir de datos de distintos instituciones, ministerios, etcétera, pues se han hecho, se ha hecho un trabajo magnífico de un análisis exhaustivo del sector. Entonces, el sector servicio ocupa un 55,13% de empresarial. Ahí podéis ver el número de empresas y las empresas que, que hay por, por sector, ¿no? Eh, Aquí lo veo mejor. <risa> transporte, industria, la construcción y el servicio. El sector servicio, que es el donde se enmarca el sector turístico y el restauración y transporte, como veis, pues más del ochenta y tantos por ciento ocupa de, ¿vale? de todo lo que es el entramado empresarial de la ciudad de Granada. ¿no? Eh, vamos a pasar a otra diapositiva, también con más información. Eh, Aquí viene, en los establecimientos del sector servicios, son más del 90, supone más del 90% de todo el entramado, el conjunto empresarial granadino, ¿vale? Y, desgraciadamente, casi todas las empresas son micropymes, ¿vale? Y más del 90% tienen menos de cinco empleados. Ahí tenéis el desglose de, de, tanto del, por sectores, el porcentaje de sectores a nivel de Granada, provincia, comparando también con Andalucía, y el número de, de trabajadores por, por, cada, por establecimiento y porcentaje. Bueno, ahí tenéis el número de viajeros, en, que se ha analizado un periodo de 10 años. Teníamos información de bastante más tiempo, pero por acotar y tener… Una, una media, digamos, significativa, pues, se eh, cogió la, en la década del 2017-2017. Ahí tenéis la evolución de número de viajeros y la procedencia. Como veis, el 54% de los viajeros es de origen extranjero, mientras que el resto es, es nacional. En el año 2017, los viajeros se han situado en 1.786.852 de los cuales 980.356 son extranjeros y el resto, pues, es procedente de, de España. Bueno, vamos a seguir viendo cosillas el perfil del turista. El perfil del turista es de mediana edad, entre 35 y 54 años y normalmente se suele viajar en pareja, ¿vale? Ahí tenéis un desglose de, pues, el porcentaje que ocupa cada cada perfil, ¿no?, y, y el segmento, ¿vale?, por pues los que viajan solos, con pareja, familia, etcétera. Y ya por, por último, digo, de estadística, eh, la estancia media. La estancia media en Granada es de tres días y el alojamiento preferido sigue siendo el hotel, ¿vale? Bueno, eh, a continuación, bueno, no voy a detenerme mucho aquí porque es lo típico, cualquier estudio necesita un análisis DAFO del sector. Entonces, lo que se ha hecho ha sido el análisis DAFO del sector turístico de, de esta ciudad. Entonces, pues bueno, eh, como fortaleza pues, el buen clima, la situación geográfica, Sierra Nevada, la Alhambra, el enorme patrimonio que, cultural que tiene esta ciudad... Eh, el centro Federico García Lorca, en fin, etcétera. En cuanto a las debilidades, por citar algunas, pues pocos destinos en vuelo directo para el transporte aéreo de pasajeros. Esperamos que eso con el tiempo cambie. Eh, una falta de modernización de la planta hotelera. No hay una marca turística exclusiva de la ciudad de Granada. Hay marcas, por ejemplo, la Andalucía, en Sol, que es Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba, pero una de Granada, pues no existe hasta ahora, ¿no? Eso por, por citar algún, algún ejemplo. Bueno, y el tema de la precariedad, que además este plan viene, lucha, viene a luchar en contra de eso. La alta tasa de contratos temporales y más del 40, 47% son a tiempo parcial en, el sector, en este sector, ¿no? En cuanto a las oportunidades, también por citar alguna, pues el tema del segmento MIRCE, que está ahí, en, digamos, está emergente. Eh, tenemos ahí hay muchas posibilidades para su, su, su uso y aprovechamiento. El tema del AVE, esperamos que el AVE pues nos traiga más viajeros y más visitantes. La idea de conseguir en 2000, para 2031 la capitalidad cultural de Granada, eso también traerá consigo, pues, un número importante de visitantes que buscan el, el, lo que es el, el tema cultural y los bienes culturales. Eh, y pretendemos organizar y desestacionalizar lo que es el sector, porque ahora mismo mmm, tenemos un problema grande de estacionalización y lo que queremos es desestacionalizarlo. En cuanto a la amenaza, pues bueno, la situación económica que es complicada, no. El, el tema de los apartamentos turísticos, o la competencia con otros sectores, por ejemplo Málaga, con otros destinos, Málaga, etcétera. Eh, hay poco dinero por, eh, por parte de subvenciones, hay pocos fondos para temas turísticos. Ahora mismo estamos un poco a la expectativa de a ver qué pasa para el siguiente periodo de fondo Y un, una pequeña pérdida de calidad de los recursos turísticos que hay que intentar pues, mejorar esa, esa calidad ¿no? eh, y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, tanto del sector público como el sector público con el sector privado. Eso es fundamental. Bueno, y ya pasamos a a presentar la, las propuestas de este plan de turismo. La, eh, las propuestas de este plan están estructuradas en 18 iniciativas de contenido turístico y más o menos 64 acciones dentro de, de esas iniciativas. Se han intentado eh, recoger prácticamente todas las aportaciones que hubo en las distintas mesas, foros de trabajo de participación ciudadana que ha habido relacionadas con este tema. ¿Vale? No obstante, como seguimos trabajando, no descartamos que se puedan incorporar alguna más mmm, que se haya quedado pues, fuera ahora mismo. ¿no? Eh, bueno, pues vamos a pasar a, a, a la primera línea estratégica que se denomina turismo sostenible. ...y cuyo objetivo es la puesta en valor y el uso de los recursos turísticos, ¿no? Los objetivos de, de nuestro plan de turismo de Granada... ...son los mismos que los objetivos del plan de turismo de Andalucía, ¿vale? Eso es una cosa que, que venía así estructurada en, en, la, en la documentación que se ha presentado, ¿no? Entonces, las iniciativas de contenido turístico de esta línea estratégica... ...tenemos la creación de una marca y un producto turístico... Eh, denominado Granada Capitalidad Cultural Europea 2031. Esto en vista de, en apoyo al, a, la, a, la, a esa solicitud, a ese trabajo que se está haciendo desde esta ciudad para, para buscar la capitalidad, para que Granada sea nombrada Capital Europea en el año 2031. ¿no? Eh, como segunda iniciativa turística, la potencialización del producto turístico Lorca. Eh, eh, todo en torno al centro Lorca y a la figura de, de Lorca en Granada. La tercera es incrementar la sostenibilidad del destino turístico, es decir, de Granada. Y la cuarta es el diseño y de, nuevos productos, de nuevos productos, de nuevos paquetes turísticos, teniendo en cuenta los recursos y los valores endógenos, los ambientales, los culturales, patrimoniales, etcétera. En la creación de en la primera iniciativa que he comentado de crear la marca y el producto turístico Granada Capital Europea se han previsto tres acciones. Impulsar y desarrollar la marca Granada Capital Cultural Europea 2031, que pueda definir el mensaje que quiere esta ciudad para esa capitalidad cultural. Como segunda acción, el diseño de productos asociados a esa marca. ¿vale? Eh, y, por último, la elaboración y la puesta en marcha del plan de comunicación de la marca, de esa marca de Granada Capital Europea Cultural 2031, ¿vale? En cuanto a la segunda iniciativa turística potencialización del, produ del producto Lorca, eh, están previstas cinco acciones, ¿vale? Reorganizar todo el tema de las terrazas de la plaza de la Romanilla para darle pues, una unidad y una estructura visual, ya no solo visual, sino también, pues, un, ...una vinculación con Lorca, ¿no? que ahora mismo, pues, no, no la tiene, ¿no? Eh, También en el espacio el, eh, realizar una escultura o construir una escultura eh, de Lorca... Eh, ...incorporar la temática lorquiana a la plaza, ¿vale? a través de poemas en, en pavimento y cosas similares intentar, pues, que el nombre de la plaza se pase a pasarse a Lorca ¿no? y la promoción de todo lo que tenga que ver con el producto Lorca, ¿vale? En cuanto a la iniciativa turística 3, incrementar la sostenibilidad del destino, eh, se han previsto seis acciones. Pues, implantar un sistema de medición de los flujos turísticos en las zonas de más influencia turística, actuación en aplicaciones móviles de distintas rutas para incentivar la movilidad peatonal, mejorar la iluminación patrimonial de distintos edificios, por ejemplo, la Puerta de la Granada, entre otras, la puesta en valor del proyecto Campus de Cartuja, que es una iniciativa que salió en el foro de mayo, así como su conexión tanto con el Albaicín como con los distintos bienes de interés cultural del entorno la incorporación de áreas de microclima urbanos con vegetación en las zonas turísticas y el desarrollo de una guía del turista dirigida a minimizar el impacto del cambio climático en el turismo como una medida de adaptación. Vale, pasamos a la cuarta iniciativa turística, que es el diseño y desarrollo de nuevos productos teniendo en cuenta los recursos endógenos, ambientales, gastronómicos, etcétera. Aquí tenemos cinco acciones. Eh, crear y diseñar un dossier para productos turísticos basados en las experiencias, que es un nicho de mercado que está en auge, promocionar el turismo gastronómico a través de la creación de la carta gastronómica o la potencia potenciación de los eventos gourmet, esto es un guiño a la gastronomía de nuestra ciudad, crear una oferta turística dirigida al turismo halal, la Junta de Andalucía tiene un… Una iniciativa para el turismo halal y, dentro de esa iniciativa, se, en Granada también quiere sumarse a ese turismo que está en auge también. Campaña de promoción turística a la ciudad vista por sus vecinos, dirigida a fomentar la integración turística en los barrios turísticos y la vida de los distintos residentes y, los, y granadinos. Y una campaña de promoción y puesta en valor de la artesanía como reclamo turístico importante de, de esta ciudad. Pasamos a la línea estratégica turismo accesible, cuyo objetivo es la adecuación del medio urbano al uso turístico, impulsando la accesibilidad universal y en la que nos encontramos con cuatro iniciativas de contenido turístico, cada una con distintas acciones. La primera, que es la, la cinco, ¿no? de las cinco a la ocho, diseño y promoción y mejora de la accesibilidad de, de rutas que existentes y nuevas. Adecuación de los de entornos patrimoniales y culturales que, te, que tengan un potencial turístico, implementación del turismo del proyecto tourist friendly que se llama, que ahora explicaremos lo que es, y reforzar la comunicación entre la ciudad y la lambda. ¿vale? Eh, en la iniciativa de cinco diseño y señalización, promoción de en la la accesibilidad de las rutas, tanto existente como las nuevas, están previstas tres actuaciones. La creación de un producto turístico basado en segmentos sociales y siempre en base a sus necesidades de accesibilidad. Promocionar los productos turísticos accesibles a través de los operadores del sector. Y actuación en la mejora de la accesibilidad en aquellos puntos que presenten dificultades importantes en temas de accesibilidad. En cuanto a la iniciativa turística 6, la adecuación de entornos culturales y patrimoniales, esto es inversión, eh, se me ha olvidado decirlo antes, pero en el anterior foro lo puse, este plan financia el 30% de inversión y el 70% de promoción turística y creación de nuevos productos. Con lo cual, en temas de inversión tenemos un margen de un 30% del total del, del plan. ¿no? Eh, las dos actuaciones que están previstas es eh, la adecuación del Molino del Marqués junto a la Casa Museo Ángel Ganivet y su puesta en valor, en valor, y la accesibilidad, la obra de accesibilidad y modernización de las chumberas, ¿vale? Que, que queremos también hacerle un guiño al Sacromonte, <risa> que está allí mi amigo Frank. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la iniciativa turística 7, implementación del proyecto Tourist Friendly ...lo que queremos crear la marca Granada Tourist Flendy Thinking of You... Eh, ...de la cual el ayuntamiento le otorga a los distintos comercios... ...un distintivo, ¿vale? ...que cuenten con profesionales o con trabajadores que hablen... ...idioma y sean capaces de atender al turista pues con una excelente... ...de una excelente manera, ¿no? ...de una excelente forma, ¿no? El distintivo es una pegatina que se, que se va a colocar en el escaparate... ...del establecimiento y... Y entonces, pues, esos comercios que, están, eh, que quieren o, o adherirse a este proyecto, pues, estarán en un registro de, del ayuntamiento y, y entonces, pues, pues, estarán en la página web, digamos, la información de esos comercios en la página web de, del ayuntamiento, etcétera. ¿no? Una serie de, tendrán una serie de beneficios que otros comercios, a lo mejor, pues, pues no… Es un poco para incentivar, pues para que se forme mejor y se atienda mejor a, al turista, ¿no? Al visitante de, de la ciudad. Eh, como segunda línea tenemos la formación tanto del personal municipal como empresarial, ¿vale? pues, en temas de accesibilidad universal, ya no solo a nivel idiomático, sino también a, a, otro, a otros niveles, ¿no? En cuanto a la iniciativa turística 8, reforzar la comunicación entre la ciudad y la Alhambra, están previstas seis acciones o actuaciones. El diseño de una campaña publicitaria que promueva la marca Granada y Alhambra bajo una, una imagen única, eh, plantear a los turoperadores que se ofrezca la visita a la Alhambra como, uno de la, como una de las actividades dentro de la oferta turística de la ciudad, crear uno varios puntos de encuentro turístico para mediante el uso de las nuevas tecnologías, eh, bueno, en este caso con tótem digitales informativos que sean referentes pues a la ciudad, que sé que, que cuando la gente acuda pues, pues pueda visitar esos tótems y, y que sea además como referencia, ¿no? Eh, en cuanto a la actuación 4 mejorar la señalización turística en la cual se incluyan indicaciones para ir desde el centro de la ciudad hasta la Alhambra. Esto es una petición histórica en la Junta de Distritos del Albaicín, que es… Mejorar la señalización de los barrios del Albaicín, Sagromonte, entre otros. Entonces, pues bueno, en este, con este plan se va a poder hacer. Eh, crear una red de rutas urbanas peatonales que conecten la ciudad con la Alhambra desde distintas variadas o áreas turísticas, las cuales además tengan en cuenta la diversidad funcional de los usuarios. ¿no? Eh, y como última acción dentro de esta, se propone elaborar una campaña de información turística y, a, y ciudadana, en la cual se informe de las posibilidades de comunicación entre la Alhambra y las distintas rutas que existen, las rutas peatonales turísticas que existen. Eh, pasamos a la siguiente línea estratégica, que es el turismo inteligente, el tema con objetivo de mejorar el producto turístico existente y crear nuevos productos basados en la explotación innovadora, es decir, la innovación. Y aquí nos encontramos con tres iniciativas turísticas, la implantación de un sistema del Big Data aplicado al turismo, esto es información relativa al turismo, información de todo tipo, instalación de MUPIs digitales para información turística y desarrollo de nuevos productos turísticos y fomento del turismo MICE, del cual hablábamos antes. ¿no? Eh, en la iniciativa 9, que es la implantación de un sistema del Big Data aplicado al turismo, ha ido prevista dos do acciones, que es la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión turística, que ahora mismo no se está haciendo eh, eh, por parte del ayuntamiento, mediante un desarrollo de un proyecto que permite crear una plataforma que, que se llama Big Data, que permite recopilar todos los datos turísticos de la ciudad, pero con de calidad importante. Y como segunda acción, actualizaciones mejora tanto de la página web, de Granada Tour, del ayuntamiento y las aplicaciones móviles que tiene el ayuntamiento de, de, relativa, relacionadas con el turismo para adaptarlo a esa nueva plataforma de, del Big Data. ¿no? Eh, en cuanto a la iniciativa 10, instalación de los MUPIs digitales para información turística, pues bueno, eso son instalar 10 MUPIs, eh, está previsto 10 MUPIs, ya les digo, esto es una propuesta que a, a lo mejor se propone que se ponga pues, dos más o… Entonces, esto es una propuesta. Entonces, entre ellos, en Plaza del Carmen parece evidente, porque ahí está la oficina de turismo, la catedral, la estación de autobuses, de trenes, el mirador de San Nicolás, etcétera Son 10 puntos que sean estratégicos que se han que sean propuesto. vale en cuanto a la iniciativa 11 desarrollo de los nuevos productos turísticos, en concreto el MICE, por ejemplo, pues, eh, plantean, planteamos cuatro acciones. ¿no? Desarrollar la marca y el producto turístico específico para implantar el turismo de congresos de una forma efectiva y a, nivel, y a primer nivel, vinculado al potencial tanto empresarial como científico y universitario. Crear un dossier de servicios y oferta de los eventos de Granada crear una guía para los turistas de congreso, para el turismo de congreso y campaña de promoción turística para presentar la candidatura de esta ciudad como destino MIFE. Hay una candidatura que se, que se convoca, pues presentarnos para que seamos destino de congreso. ¿vale? Eh, pasamos a la siguiente línea estratégica, que es la calidad turística. Esta línea da respuesta a tres objetivos. Aumento de la calidad de los servicios turísticos de Granada, sensibilizar e implicar a la población y a los agentes locales de la cultura, en una cultura de calidad turística y fortalecer la competitividad del sector turístico. Se plantean de la iniciativa 12 a la iniciativa 18. Vale. Eh, la 12 ampliación y mejora de la Oficina de Información Turística, ahora pues, explicaremos en qué consistirá la mejora, implantación del compromiso de calidad turístico SICTET. promoción de la vivienda universal de la ciudad a través de los programas culturales, crear, eh, diseñar y comercializar la marca turística Granada, promocionar el turismo de compras, esto es un guiño al sector comercio comercial, mejorar la capacitación del capital humano vinculado al sector turístico y comercial y campaña publicitaria integrada en distintos medios de transporte. En cuanto a la ampliación y mejora de la Oficina de Información Turística de Plaza del Carmen, la idea es ampliar la oficina existente que hay en Plaza del Carmen y mejorar los, los servicios o aseos que tienen cerca, que ahora mismo usan los visitantes. Y la verdad que están un poco, en fin, creo que todos conocéis la Plaza del Carmen y los baños que hay al lado de la Oficina de Turismo. Entonces, lo que se va a intentar es mejorar ese servicio a los visitantes que vienen a, a pedir información como ese primer contacto con, con, el, con la ciudad y con el, y con el ayuntamiento ¿no? y con la Oficina de Turismo y los compañeros de, del área de turismo. Eh, la implantación del compromiso de calidad turística SICTED parece lógico, que eh, la creación de todos los protocolos y toda la metodología y sistemática necesaria para implantar el SICTED, que es una calidad turística, ¿no? Implantar un compromiso de calidad turística. Y, bueno, todo lo que tenga esta línea, esta iniciativa, perdón, incluye, pues, todo lo que tiene que ver con esa implantación de esta calidad, ¿no? Pues, la formación de los técnicos del área crear ese sistema de calidad que existe, pero adaptado a, a, al ayuntamiento y, a, y al, en concreto, al área de turismo, formar también al sector empresarial en, en esta calidad para que sepan en qué consiste y cuáles son las obligaciones y los derechos que conlleva, etcétera. ¿Vale? Pasamos a la siguiente iniciativa, que es la 14. La e ...que se llama Promoción de la Visión Universal de la Ciudad a través de sus programas culturales... ...y la idea es de crear un programa de actividades basado en la cultura y el patrimonio... ...en distintas, digamos, épocas del año. Esto es para luchar contra la desestacionalización que comentábamos antes, ¿no? Entonces, se han propuesto Granada en invierno... ...donde se exploten distintas oportunidades relacionadas con la sierra... Granada en primavera donde se ponga en valor las visitas culturales de la ciudad ligada a la gastronomía, Granada en otoño en la cual se plantean las actividades relacionadas con, el, con productos de otoño como las actividades culturales o la granada o verano que es una época más complicada para turísticamente hablando para la ciudad pero en la que se pueden aprovechar las sinergias que existen con la costa ¿no? que al estar tan cerca y los deportes de montaña también vale? Eh, como segunda acción, se quiere promocionar la ciudad de Granada como ciudad de festivales. ¿Cómo no incluir la, los festivales y hacer un guiño a los festivales de esta ciudad que son tan importantes? ¿no? Entonces, vamos a intentar también poner en valor pues, todo el tema de los festivales que existen, ya no solo el Festival de Internacional de Música, sino todos los festivales que existen en Granada, como el de Música Antigua, el de Danza, etcétera. Vale. Eh, la Iniciativa Turística de Contenido Turístico 15, que es la creación y diseño y comercialización de la marca Granada, pues bueno, como su propio nombre indica, es crear y diseñarlas. Habrá un, se abrirá un concurso de ideas para que se proponga y se elija y se diseñe la marca turística pues, de Granada y luego todo lo que tenga que ver con la promoción y la comercialización de esa marca turística granadina. Pasamos a la iniciativa de contenido turístico 16, que es la promoción del turismo de compras. Como acciones se han incluido campañas de promoción y puesta en valor de la artesanía, eh, publicitar los productos con señas de identidad de Granada y mejorar la, come, la comercialización ampliando la oferta de las distintas zonas comerciales, que ahora parece que... El, la, el Centro Comercial del Conjunto Histórico está más de capa caída, pues se va a intentar impulsar todo, el, eh, todo ese centro comercial, ¿no? eh, Pasamos a la 17, que es la penúltima, eh, que es la de mejorar la capacitación del capital humano vinculado al sector turístico y comercial. Aquí tenemos dos acciones claras, la capacitación del empresariado del sector y, además, eh, la impartición de formación bastante específica a nivel de turismo, pues simplemente para mejorar la cualificación de, los, de las personas que trabajan en el sector. ¿vale? Y, como última iniciativa turística, la, es una campaña integrada en los distintos medios de transporte existentes. Entonces, se han previsto cuatro acciones, campaña en transporte público y metropolitano, aeropuertos y aviones la red de ciudades de AVE y en los distintos medios de transporte que existentes que hay por carretera. Y esa es la propuesta de este ayuntamiento y de esta concejalía y de este, y de este equipo. Y, y ya te digo, una propuesta con lo cual está todavía abierta a que se… Y yo por mi parte, si no tenéis ninguna pregunta… Paso la palabra bueno, al concejal. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a explicar el procedimiento de ahora de aprobación del plan, pero bueno, da igual, lo mismo pregunta. Vale, comentaros que esta propuesta se aprobará en Junta de Gobierno, ¿vale? es una solicitud a la Junta de Andalucía de que de, de que se cree ese plan y se llegue, se firme el convenio con la ciudad de Granada. Una vez que eh, en la Junta de Andalucía aprueben el plan que nosotros mandamos, la, la memoria, ¿no? que esto se adjunta como memoria a la solicitud, pues ya se redactará el convenio que firma el Ayuntamiento de Granada, por tanto, el alcalde con el consejero. Y a partir de ahí ya pues podremos eh, ir ejecutando las acciones que se recogen. Como veis, son acciones muy amplias que nos permitan después… Pues tener más eh, flexibilidad y, y margen de maniobra a la hora de ya diseñar el producto final que vamos a, a proponer o que vamos a ejecutar. ¿Vale? Entonces, eh, perdón, nuestra idea es que ahora se presente la solicitud, ¿no, Andrés?, y que para octubre, noviembre se pueda firmar el convenio, que eso, eh, una vez firmado el convenio, es cuando ya, digamos, está aprobado el plan, el plan extra de grandes ciudades. Sí. ¿No pasa por pleno. No. ¿No pasa por pleno. ¿Y Claro, es? claro. Para claro. un poco claro, Nosotros para estamos, estamos haciendo, estamos haciendo un, un proceso previo de participación, tanto de la ciudadanía como de los grupos municipales, para, digamos, intentar consensuar lo máximo posible un texto. Una vez que se apruebe en Junta de Gobierno, por supuesto que se abrirá un plazo, ¿no? Para la alegaciones la alegaciones de alegaciones de un Hay un plazo mes. de alegaciones de un mes, ¿Vale? Pero para, el órgano competente es en la Junta de Gobierno. En la Junta de Gobierno para resolver y, y para, y aprobar. Y para mm. aprobar el no en este plan, habrá una hoja de ruta por mucho tiempo, porque... Yo claro. a... ah, pe claro. eh, perdona, es una cosa que, que se el me el ha olvidado país? decir. Sí. ¿Son, cuatro sí, años son cuatro años prorrogable a otros ocho y el importe son diez millones de diez euros. Diez millones de euros. ¿vale? ¿Vale? Años prorrogable a otros a otro a, a cuatro, cuatro máximo, máximo ocho Diez años. millones de euros. Claro. Al cincuenta por ciento. Nosotros tenemos que poner, el, el, el, el, el ayuntamiento tiene que poner el 50% y la Junta el otro 50 Perdonadme que se me ha olvidado. No, no, no. Eso, es lo que, Eso es lo que nosotros vamos a pedir. Eso no quiere decir que sea lo que finalmente Entonces, sea no breve. Lo que será en el convenio. lo que será en la propuesta del convenio. Claro. ¿Vale? ¿Hasta qué punto está abierta la participación? ¿Qué, ¿Qué ¿Qué, la, sí? participación? ¿La participación? Vamos. Sí, sí. No, no, no. Está abierta. Primero, se ha hecho ex ante, como le llaman, que no, está, que no era obligatorio, pero este ayuntamiento lo ha querido hacer ex ante. Y lo que luego hay, que sí es obligatorio, es un periodo de alegaciones de un mes. Eso es, eso es, para ellos eso es lo que justifica la participación. Pero desde esta casa, como he comentado, se han hecho distintas sesiones, tanto el foro de mayo de la BIN como el foro de Granada y Ciudad de noviembre. Y luego, pues, todas las aportaciones que se están haciendo a través de la BIN, de la plataforma, a raíz de esa sesión que hubo con los distintos agentes, que fue en el Cuarto Real de Santo Domingo, pues se están a, incluyendo y se han, un, se han incluido. Y luego las aportaciones de los distintos grupos municipales con los que nos hemos reunido también se están incorporando. Y faltan un par de reuniones con distintos agentes del sector, pero que si tenéis propuestas, que nos las mandéis porque claro. son susceptibles de inclusión. Sí, pues esta señora estaba antes, después Antonio y después aquí. Que no sé por qué llamáis producto de personas ¿Producto de? Porque porque estamos hablando de un plan turístico sí, ya, pero cuando hay un plan turístico no se puede vender a la ciudad hay que utilizar todo tipo de vocabulario por lo menos no es perfecto porque es como es poner en venta y yo me parece también que a mí, cada persona en lo personal, a la persona en esta zona de Canadá se merece un respeto y no me parece que sea un futuro eso es popular y otra cosa Una de las cosas que me en aquel tiempo que no me tocaban en el ayuntamiento fue que se iba a paliar el impacto. Todo lo que nosotros necesariamente poner plantas para que se pudiese, para que no se consiguieran. Entonces, yo creo que eso también me gustaría explicarles. ¿El proyecto se puede consensuar? Claro, el proyecto no está redactado. Nosotros claro, hemos previsto eh, una. Cuando, eso cuando, cuando ya vayamos a afrontar ese proyecto, vamos, a llevar a Junta de Distrito y se pondrá en exposición pública, por supuesto. Vale, el producto. Sí. Es que... Mercedes, eh, lo Pero lo de la chumbera, sí, sin, sin problema. Nosotros habíamos pensado... Eh, nosotros sobre la chumbera habíamos pensado eh, recuperar el... El anfiteatro que hay arriba del todo, no sé si ustedes lo conocen. Sí, sabíamos todo aquello que era para hacer. Claro. Tema de artesanía, sí, había unos talleres para artesanía, pero también hay un anfiteatro con unas instalaciones que no se están utilizando y que hay que recuperarlas. Más de, después las actuaciones que queramos. Es decir, que el proyecto ya se sacará a, a información pública y se llevará a la Junta de Distrito. Ahora mismo lo que lo tenemos es previsto, no sabemos exactamente qué va a hacer. ...es decir, hemos podido pensar. Y ¿Sí? eh Antonio Igual que lo Es el domingo hecho antes de Tener una actuación Por lo menos Una iniciativa Para cuidar A los del padre De Claro, pero es que lo, los objetivos, los objetivos del plan, es que estamos hablando de un plan turístico. Los objetivos del plan son promoción e inversión en recursos turísticos. Es decir, que, que no, no yo, se puede no sé, tener. ¿no? Hemos, hemos, también hablamos. Es un plan Antonio. de turismo sostenible, ¿no? Y Antonio. cuando hablamos de sostenibilidad, Antonio, acciones, acciones directas con vecinos. Para empezar, no es ni financiable. Claro. Lo que sí se puede hacer eso los empresarios del sector político, que aquí hay un vecino, ¿y se puede tener como se tiene actualmente esa concentración de personas de ministro, explicando el libro, dejando a los vecinos? Sí, eso se puede incluir, eso se puede incluir, no hay problema. Y luego lo que… Sí. Vale, vosotros las que queráis. Eso está Antonio, se incluye, no No, te no pero no está, no está presentado, Antonio. Es decir, nosotros ya… Es decir, que esto no se ha aprobado, que esto ya se puede modificar. Claro, es decir, estamos hablando de un plan… Que, es decir, las actuaciones que recogen el plan a nosotros no tienen que aprobar de la Junta de Andalucía. Y están muy dirigidas, digamos, a promoción e inversión en recursos turísticos, porque estamos hablando de un plan turístico. ¿Vale? Pero estamos hablando, y siempre lo hemos dicho en estos foros, que estamos hablando de un, de un turismo sostenible. Es decir, nosotros no entendemos el turismo de otra manera. Por eso hablamos de, de rutas peatonales, hablamos de diferentes rutas para que la gente no se concentre. de estudio de flujos turísticos, lo hemos explicado, ¿no? Incluso sistemas eh, digitales para el estudio de esos flujos, para poder después redirigirlos. Todas esas cuestiones eh, están recogidas en el plan, que yo creo que tiene mucho que ver con la sostenibilidad, el paisaje y el paisaje. Sí, sí, sí, lo tenemos claro. Aquí lo único que he visto es una acción que va con el turismo desde el impacto que no lo Se puede incluir una acción específica Mira, dentro de las acciones que, que la, la, estas actuaciones incluyen propuestas de proyectos, tienen proyectos, se podrían incluir. Yo entiendo que tú quieres que aparezca una línea concreta no, no, no, si sí, pues sin problemas se incluye. Yo entiendo Raquel, sí, sí. técnicamente no hay problemas. A todo. Eso, lo se lo puede, único que puede pasar es que uno diga a la Junta de Andalucía que no es un que no es un objetivo. Pero lo que sí tenemos. pero bueno, pero nosotros lo incluimos. Quiere decir que esa sería la.. Eh... ¿Pero, que está integrada? Mira, este plan es. Eh, sí, sí, es verdad que estaba este señor y después este señor y después usted. Bueno, sí, Sí. No he vivido 10 años en Albacín. Y um, me ha mucho en los 10 años. Decidimos, me he Pero en estos 10 años, el turismo, en vez de ser un beneficio a ¿sí? Albacín, es un problema para nosotros que vivimos aquí. Necesitaba. Reconocer es un problema. Esta visión de turismo sostenible y creciendo con eso no es sostenible porque la gente que vive con el turismo va a rechazar. y necesita aprovechar esta oportunidad hablar más abiertamente con nosotros. ¿no? Yo he hecho un estudio hace 30 años de turismo sostenible en Costa Rica. Costa Rica era un pionero, y sí, sigue pionero en turismo sostenible. Hay muchos problemas del turismo internacional hoy. Día. Uno es el local multiplier, el local. La mayor parte de las guías que llegan con la gente a la vecina, no deja tiempo a la gente de comprar ni un café. el, el, el número de 50 personas pasando por la ABC, no gasta ningún penique que ahí. El bus, transito pasa solamente para el La gente ahí gasta nada. El problema es que necesitamos reconocer que mucho del dinero de turismo en Radení pasa como el trencita al dueño en Barcelona o los hoteles afuera, afuera, afuera. Necesitamos un plan por favor, un poco más de imaginación, un poco más de seriedad en el plan turístico para decir cómo el turismo puede ayudar. Obviamente, hay... Ahora, ¿qué tienen en común? Austria, Portugal, Italia, Eslovenia, hay casi 20 países en Europa que tienen un puesto turístico. Eso es clave. Eso es un clave para el presupuesto del ayuntamiento de Granada. Hoy en Italia hay un nuevo ley que da poder a cada municipalidad de Italia para poner su propio impuesto turístico. Porque hay crisis financiera de gobiernos locales. Con dos euros por optación, Granada puede ganar 6 millones de euros. Mucha gente viene, en mi país, Escocia, le dije a todos los oh, por favor, si ponemos un, un, un puesto turístico, los turistas van a otro día. Mentira. Un turista, dos puros, una noche, es nada. Es absolutamente nada de los extractos. So, entonces, necesitamos, honestamente, su plan turístico es completamente convencional. Es solamente como para mejorar, si un poco más imaginación, mejor mejorar la situación con la gente, no solamente en la región, pero gente pobre en todo Granada. Y necesitamos reemplazar, honestamente. Sobre eh, la tasa turística, es una cuestión que el Ayuntamiento de Granada. En este caso, el equipo de gobierno estaríamos a favor. Necesitamos una, una norma autonómica que nos permita realizarlo. Le puedo asegurar que, que nosotros entendemos Colonốt, que dos do euros, ya bueno, no es su competencia. No, no, no es mi competencia. Nosotros lo trasladamos, nosotros lo trasladamos de que efectivamente la, la, la, la tasa es necesaria. Porque una manera de compensar precisamente esos, digamos, esos servicios que tienen que afrontar los ciudadanos de Granada para que después, bueno, pues también redundan el turismo. Sí, este señor y después esta señora. Yo, con vuestro permiso, voy a sí. cambiar de posición. Porque, por la experiencia mía, en la anterior sesión, hace unas semanas, pienso que ya este mismo diseño es un error. Porque aquí todos los que estamos estamos con la idea de aportar, de dar nuestra opinión, de compartirlo. Y pienso que también es un error que desde un principio no haya un moderador que deje hablar a una sola persona. Porque si no, las cosas no funcionan. Yo, más que sugerencia, voy a dar mi opinión este plan turístico de grandes ciudades Granada es lo que es voy a decir de nuevo es mi opinión lo ha explicado perfectamente la gerente de la agencia Albaicín nace porque dentro de la Junta de Andalucía nace un programa de donde se va a dar ayuda y demás eso querida autoridad y mi querido conciudadano es uno de los mayores cánceres que tiene la gobernabilidad por lo menos en España, yo no sé en Europa que las cosas se hacen porque hay un programa que da dinero, que hay que hacer cosas pero nunca implica un programa porque hay un análisis de cuál es una situación y qué cosas se van a hacer en ese sentido entiendo perfectamente cómo está diseñado el programa y entiendo la indignación. pero es que es planto, lo que es decir, es, es, como el, si, es como si es como si eso es lo que es importante es importante que cuando alguien quiere usar la palabra la use en su momento y comente la cosa que todos nos entendemos vuelvo a repetir es como si para una familia de pronto el ayuntamiento decide que va a ser un plan de revisión de eh, eh, salud dental Y bueno, como está aquí, que ha venido el dentista al pueblo, pues vamos a ver lo que pasa. El niño tiene problemas de gordura, eh, la familia se lleva fatal, pero como ha venido el dentista, pues vamos a verlo a todos lados. Pero eso no quiere decir que estamos hablando de la salud. Es Esto está muy bien, pero esto no sirve para lo que es una planificación turística de la ciudad y dentro de la ciudad de la República. Y esto lo quiero conectar con la sesión del día 12. Si alguien aquí piensa que una sesión como la del día 12 es una manera en donde se, se han tratado los temas de seguridad en el Alcaicín, si alguien se lo piensa así honestamente, yo se lo digo con toda claridad que así está equivocado de parte a parte. Eso se puede entender como una primera toma de contacto, pero que eso requiere realmente que la gente, en primer lugar, que tengan conocimiento de que esto es simple, de que haya el comienzo de unos equipos de trabajo y de conocimiento, que a lo mejor. Vuelta de 10, 12, 15 sesiones, podemos decir, ya tenemos ese conocimiento. Pero si se parte eh, toda esta serie de trabajos de esas pequeñas reuniones, vuelvo a repetir, el que honestamente crea que eso supone un conocimiento, ¿no? se lo digo, este que lo de parte. Y lo que pienso, y, y por eso estoy aquí, es que esto sigue siendo útil pero sigue siendo útil para saber que todavía no estamos haciendo nada. Esa es la verdad. No estamos haciendo nada y en la reunión que hubo en la Escuela de Arquitectura yo planteé un tema que ni lo veo aquí planteado, ni lo he escuchado. ¿Qué clase de turismo queremos para Granada ¿Qué clase de turismo eso es algo que requiere primero que hasta la misma población tenga un conocimiento de lo que son las distintas formas de turismo. Y, y además voy a hacer una, un llamamiento, aprovechando que está aquí Esteban como persona de la universidad. Para mí, la primera cosa absolutamente llamativa es que el grado de turismo que está integrado dentro de la Facultad de Económica y Empresariales, pues quizá sea de los niveles más bajos de enseñanza que tenga la Universidad de lo cual Indica eso, que es que hay que empezar todavía muy desde el principio. Es como si la ciudad de Detroit... La escuela de ingeniería de automóviles fuera de las últimas de Estado. Bueno, la Universidad de no nos ha preocupado de que esto es lo que aquí se vive. ¿Eh? Que eso no es tu responsabilidad pero que creo que es un indicativo de lo, poco, de lo poco que de verdad se estudia en profundidad el fenómeno del turismo de grado. Y voy a terminar con unas palabras. Eso, por favor. Yo considero... ...que actualmente, lo que es la realidad de la infraestructura turística... ...lo que es la realidad de las autoridades turísticas y de la planificación... ...es lo que corresponde a un turismo de playa, no un turismo cultural... ...esa es la realidad de la infraestructura, de, de las autoridades... ...no son conscientes de que pueden estar hablando continuamente... De cultural, del turismo sostenible, ¿verdad? Pero lo que existe, como está desarrollado, como está planificado, como está organizado, es como si fuera... Y aquí tenemos esas consecuencias, que las padecemos todas. Claro, cambiar eso es difícil pido, pido brevedad, gracias. Eh, me, me gustaría que contestara eh, Andrés Ferrer porque este plan de, de turismo se encuadra dentro del plan estratégico de la ciudad, que además que fue el redactor que se aprobó en el Consejo Social, donde están representados todos los, los sectores de la, de, la, de la sociedad granadina, y, y este plan se engloba dentro de ese plan estratégico y sigue los objetivos que ahí se trazaron, en ese plan de estratégico, es decir, que… ...digamos que este plan continúa con, lo, con las bases que tenemos... ...que se aprobó por unanimidad en el Consejo Social. Hay que tener un, en cuenta varias, varias cuestiones... Del, ...del plan turístico de las ciudades... ...no es un plan turístico de la ciudad de Granada... ...es un plan turístico de la Junta de Andalucía... ...para con la ciudad de Granada... ...por eso lo aprueba el consejero... ...y aquí lo que se aprueba en la, en la Administración local... ...es una solicitud para que la Junta de Andalucía... apruebe un plan de promoción turística... ...por eso se financia el 70% frente al 30%. Este plan responde... Eh, ...se ha hecho un análisis muy, muy, muy exhaustivo... ...de todas las variables turísticas que existen... Eh, ...con la intención de definir el perfil del turista que viene aquí... ...porque hay una cuestión estratégica... ...la ciudad tiene un plan estratégico... ...que se aprobó por unanimidad en el año 2015... ...es un plan que quería hacer eh, hacer humano, lo urbano... ...ese era el lema... ...y había un montón de actuaciones... ...evidentemente, si queremos cambiar una modalidad... El, el modelo de turismo actual, eso se puede cambiar de la noche a la mañana, porque te puedes dejar por medio y puedes destruir el sector de la ciudad, porque como hemos visto, la mayor parte del sector empresarial, esta ciudad vive del turismo, no estamos hablando de una ciudad que viva eh, del turismo como un complemento de renta, sino es una ciudad que vive intrínsecamente del turismo, de hecho hay mucho comercio en la zona centro que si no fuera gracias al turismo tendrían que cerrar sus negocios porque la presión, ...del área metropolitana, de los centros comerciales... ...está haciendo que muchos de estos negocios sean inviables hoy en día... ...y gracias al turismo se consigue... ...con este plan se van a enseñar muchos nuevos productos turísticos... ...muchos nuevos productos turísticos que van a explotar esos recursos... ...endógenos del territorio... ...con esto no se busca atraer a grandes masas... ...lo que se busca es atraer turistas de calidad... ...turistas que dejen grandes cantidades de dinero... ...pero no en gran volumen, sino en menor cantidad... ...permitiendo conciliar mejor la vida de las personas... ...evidentemente lo que se ha puesto... ...lo que ha puesto Ferdado y además muy bien... ...son unas líneas maestras que van a permitir... ...a que gobierne quien gobierne... ...pueda definir cómo hacerlas... ...se está estudiando, se han analizado... ...de dónde vienen los turistas... Solo el 54% vienen del extranjero... ...es decir que tenemos un 46% que es turista nacional... ...que tiene el convencimiento que tiene... ...que aquí hay una imagen del turismo de fiesta... Porque durante muchos años esta ciudad ha vivido del turismo de fiesta y romper eso es muy complejo. Es muy complejo porque hay que educar al turista, hay que educar al empresariado y por eso se ha planteado la línea con más actuaciones es la línea de calidad turística. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea formar al empresariado? Porque hay que cambiarle ese chip, porque hay que dejar de mandar el mensaje porque el ayuntamiento no tiene competencia para crear el producto turístico tiene la competencia para tender la mano al empresariado y ayudarle en las orientaciones, porque al final el que vende el turismo es el empresariado. El empresariado es el que atrae, es el que, es el que define el paquete que compra el turista. Tú cuando vas a una ciudad no le compras a la ciudad el paquete turístico, se lo compra a, a, un, a una agencia. Entonces, ¿para qué eso ocurre? Hay que formar al empresariado. Y ese empresariado, con, ese, con el sistema SICTEC que está creado y diseñado para mejorar la calidad turística, Habrá que educarle, habrá que decirle, mire usted, que usted está en un entorno donde vive gente y está en un entorno protegido, con unas calidades patrimoniales excepcionales. Y entonces aquí usted, las reglas de juego tienen que ser otras. Y le vamos a educar. Por eso, hay una única línea, 17, que ningún plan turístico de Andalucía lo vaya a ver, dedicada a formación al empresariado. Entonces, tenéis que darle un voto de confianza a un plan donde se han hecho malabares para poder encajar muchas iniciativas que, que no son financiables por el plan de la Junta de Andalucía y la hemos metido con calzador, dándole 3 millones de vueltas precisamente para mejorar, para, que, para meter iniciativas como es la formación, vendiéndolas a nivel de calidad. No penséis que en ocho años va a cambiar el turismo en, en la Paisin y en Granada. Estos son cambios generacionales, son cambios de mentalidad. Cambiar el modelo turístico de una ciudad es a largo plazo. Por eso se planifica estratégicamente. Y por eso estamos aquí intentando presentar un documento que va a ir a, con un plan de cuatro años, con una inversión de 10 millones de euros, que tampoco es una inversión exa exagerada, que probablemente dentro de 8 años, en una reunión aquí mismo, podéis decir «Oye, es que ha evolucionado un montón la ciudad y algo ha cambiado». Todo, todo suma, poco a poco. <risa> Yo, como profesional experto en planificación estratégica, he trabajado en muchísimas ciudades del mundo, he trabajado en países como Latinoamérica, he diseñado muchas estrategias de ciudades. Eh, el... el los modelos urbanos no cambian de la noche a la mañana los modelos de movilidad no cambian de la noche a la mañana estamos hablando, ayer había una charla de retos de cambio climático en el diario en donde yo hablaba, hablo de cambio climático hablo de sostenibilidad, soy ambientólogo, soy experto en sostenibilidad y el modelo de, de viario, el modelo de tránsito eso no cambia de la noche a la mañana, hemos construido las ciudades pensadas para el vehículo y ahora queremos construir ciudades pensadas para el peatón y la bicicleta si pensamos que de la noche a la mañana vamos a conseguir eso la estamos engañando entonces, como la idea de, de la planificación estratégica no es engañar a la ciudadanía, sino es ponerla en un escenario, porque todo lo que se ha hecho es un diagnóstico, de saber cómo está, ¿estamos bien o estamos mal? Hemos ido al médico y nos hemos diagnosticado. hemos dicho, bueno, tenemos nuestros males por aquí, nuestros males por allí, ahora, ¿qué recetas nos vamos a poner? Y hemos puesto unas cuantas recetas, las que también nos permite el marco conceptual que nos encontramos, el marco económico en el que se encuentra el ayuntamiento y las convocatorias, porque al fin y al cabo hay que buscar financiación para hacer los proyectos. La, las tasas y todo eso, pues ahora hay que estudiarlas, eso le corresponde a las autoridades eh, a hacerlo. Pero eh, el planteamiento turístico de la ciudad es un planteamiento bastante meditado. Y hay algunas iniciativas que dirían, uff, es que esto está muy cogido con calzador. Algunas las hemos tenido que coger con calzador, porque si no, no serían financiables por esta promoción. Así que démosle un poquito de, de confianza, que de verdad que yo creo que, que si se consigue, se, se puede… Como mínimo inversión habrá y seguramente desde lo que se está haciendo la oficina turística, el, el, el convencimiento del equipo de gobierno, por lo menos en la, en la parte que yo conozco, la idea no es traer más turistas, sino es traer más calidad de turistas. Y eso ahí es donde está la sostenibilidad del sector. ¿Sí? Esto es una presentación. Sí, ¿no? No. Ten en cuenta que el documento, perdona, memoria, es un documento de más de 300 hojas, 300 folios, resumido. y esto es un resumen de 20 páginas en una hora que tenemos que hacer para, para, para sacando las conclusiones para que veáis las propuestas por si tenéis alguna aportación más que se nos haya quedado en el tintero, que este es el momento de hacerla llegar pues, a, este, a este equipo de gobierno y a este. Voy a hacer una estricta moderación. Quedan ocho minutos para empezar la conferencia. Ocho minutos, tanto en la mesa como en intervenciones. Y ni uno más, porque Antonio Guevara tiene luego una reunión en, en, en Málaga, ha venido desde Málaga para hablarnos de cómo utiliza la, eh, la tecnología para justamente gestionar los flujos turísticos y además eh, también han desarrollado una gran experiencia en temas de... De, de planes turísticos creo que va a ser interesante el poder también confrontar alguna otra idea. Entonces, eh, ya vamos con media hora de retraso, ampliaremos diez minutos más para que sean 40 minutos, 45 la intervención, pero no más. ¿eh? Así que, por favor, muy breve y en cuanto llegue la hora, cortamos. Así que intentad eh, ser, ser muy breve. Bien, gracias. Eh, solamente pedir disculpas por si en algún momento he intervenido cuando no tenía que haber intervenido. ¿vale? Eh, Podemos tener esa memoria cuando se termine sí vamos quiere pero decir vamos, que nosotros vamos, estamos como feliz, como estamos vale. incorporando acciones conforme nos van llegando pues vale, no podemos ir empezando a leerla, sí está está manera, colgada lo... en la página web de, de media lab un, un, un resumen resumen vale no, no, ya, ya, ya. hay sí, un sí. resumen y otra cosita yo estoy completamente con, mi, con el presidente de la asociación de vecinos no. Eh, no viene el caso yo soy experta en marketing ¿vale? mm. He hecho mucho marketing turístico incluso no solamente en Granada, ¿no? sí. en todo a simple vista, a simple vista, no tiene en cuenta los problemas reales que tenemos en el barrio. Yo ya no hablo de Zaidín ni Chana, ni que, que también habría que hablar, ¿no?, Y otros barrios. Pero en el barrio del Albaicín hay un problema de habitabilidad y hay un problema de convivencia que a simple vista, ¿eh?, a simple vista, eh, eh, eh, leyendo todo, creo que falta que falta la inclusión de cómo queremos el modelo de... de de barrio, de vida, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra gente, con nuestros padres, con nuestras madres y con nuestros vecinos y, y gente que conformamos la red vecinal. ¿Qué da la casualidad que vivimos en un sitio turístico y que es el mayor sitio de, de, de destino turístico mundial? Vale, pero nosotros eso no lo queremos así. Queremos convivir bien en nuestro barrio. Creo que el modelo que hemos pasado como el ya se podría analizar ese eh, tema concreto de la dignidad y de la convivencia con los vinos no se tiene en cuenta. Eso por una parte. Por otra parte, Filip, lo de la casa turística, no voy a hacer nada político de verdad, vengo como ciudadana también, <tose> vengo como local, pero eh, vamos Granada, eh, presento un, eh, una moción sobre el tema de la, de, la, de la casa turística que era muy razonable y tal y que Gracias, Raquel, que esto sí se pueda volver a retomar, pues, de acuerdo, pero en ese momento no se aprobó y creemos que estaba bien redactada, que, que estaba bien propuesta. Y, y tercero, que, que, que desde mi punto de vista que todo esto no se quede en, como dice el compañero, ¿no? el, el, que esto se quede en una cosa como cerrada, sino que por favor que sigamos, porque es que lo que estamos, digamos realmente viviendo en el barrio estamos pasando realmente mal. El tema de la seguridad, simplemente nos apuntes, yo voy a intentar eh, aportar temas del tema de la seguridad, pero no solamente dentro de la seguridad ecológica, sino el tema de la seguridad real de las personas que vivimos en el barrio y que estamos sufriendo ataques que estamos Porque creo que eso, no sé por qué, no se ha reflejado en, en el que sí. Bien. Con mucha brevedad. Quedan cuatro minutos. Un minuto que sé que en Escocia soy... Sí, bueno, estaba Yago el... también. Ah, Yago, ¿tú querías? Es que te mira hoy no... Sí, sí, ah, Yago, eh, dos minutos. Adelante. Eh, yo he estado participando desde la primera vez. Creo que una de las eh, cuestiones que sería más evidente es plantearse también por qué empezamos siendo una cantidad mucho más grande de vecinos y en lugar de haber comentado ese movimiento de participación nos encontramos menos eh, hemos resistido un poco, uno, unos pocos yo creo que estos procesos son fundamentales habría que plantearse justamente la dimensión de comunicación hacia los ciudadanos que están participando de manera totalmente voluntaria y muchas veces renunciando a ingresos o a otros trabajos para estar aquí eh, un elemento claro. segundo elemento, eh, el turismo no cambia en ocho años, pero nosotros aquí estamos hablando de cómo ha cambiado en menos de ocho años. Es decir, eh, si miramos hacia adelante, nos ponemos una, una perspectiva de dos décadas cuando nosotros estamos viendo como vecinos y como operadores, que soy empresarios del sector turístico, para que la recordemos también esas dos vertientes, pero eh, hemos que un shock que es absolutamente menor, entonces quizás una respuesta de ese tipo tendría que prever el hecho que no estamos en un proceso eh, de largo alcance de, de, de, de la duración como ha habido Y finalmente, y reconectando las dos cosas, ya hay instancias bastante concretas eh, sobre territorios específicos, por qué se ha dado el nombre de estos Etcétera, y quizás sí, algunas propuestas concretas o algunas herramientas dedicadas a desarrollar esas de herramientas concretas en el futuro cercano, pues quizás nos faltan a los vecinos. Se ha hablado de temas muy concretos: la, la, la dimensión de los grupos que había, los sistemas de transporte, una serie de cuestiones que llegamos a uno de los momentos finales, entre comillas, de este proceso. Y falta, y, y falta una sensación de y mañana qué en cuanto a perspectiva de, la, de, la, de, la, de los vecinos. Se nos ha pedido participar, pero llegamos a un momento en que no sabemos a partir de mañana entonces otra vez delegado. sin tener claro cuáles son las direcciones sobre algunos puntos concretos que sí se han puesto encima de la mesa. Eso lo digo a nivel de sensación de organización. Eh, bueno. Eh, son las 11, no hay tiempo para más. Habrá lugar a lo largo de la mañana para seguir participando. Eh, Raquel creo que tiene una breve reunión, pero luego volverá. Entonces, eh, hay diversas mesas en las que se van a poner encima de la eh, de la mesa cuestiones que creo que van a ser interesantes, muy conectadas con las que estamos hablando y vamos a seguir trabajando eso. Eh, sí, también, una cosa que yo creo que es importante, ciertamente se ha comentado en 15 minutos... Una serie de acciones que están redactadas en 300 páginas. Yo no he leído las 300 páginas, no lo conozco, sé, entiendo que en no mucho tiempo lo podremos leer todo. Eh, eh, esperemos no a los detalles, a ver qué es lo que pone ahí. Es verdad que hasta que no esté fuera pues va a ser complicado conocer el grado de, de, de desarrollo que tiene. ¿no? Y, y bueno, pues Muchas gracias y, y, por favor, Antonio, pasamos rápidamente a ver cómo se gestiona a través de la tecnología esos flujos turísticos. ¿vale?